Hola, buenos días a todos y todas. Eh, lo primero, muchas gracias por acudir y los que estáis presenciales y los que estáis a través de las redes. Bueno, eh, como ya sabéis, en la pasada comisión de abril hemos realizado algunas preguntas al responsable de Acción Social, don Ángel Loren, con relación a una medida que se anunció en medios de comunicación a bombo y platillo, que era una deducción extraordinaria para las familias refugiadas ucranianas, que consistía en una bonificación del 75% en sus ingresos para poder acceder a las ayudas de urgencia. Las ayudas de urgencia, como sabéis, son una prestación de carácter extraordinario que se regulan por el Reglamento Municipal de Ayudas de Urgencia, que está aprobado por sesión plenaria, y es el instrumento que regula el acceso de las familias ...a recursos básicos como pueden ser apoyo en alimentación, alquiler, sostenimiento de la vivienda habitual, etc. Como os decía, el mes de abril solicitamos información con relación a esta medida que se había puesto en marcha... ...y por fin hemos sabido que el pasado viernes fue remitida una circular, que es un documento interno, ya sabéis... ...de carácter aclaratorio firmado por la Jefatura de Servicio en la que se decía que esta era la medida a tomar, es decir, una bonificación del 75% para que las familias, incluso llegando a un nivel determinado económico para bonificar su situación en aras a la integración en nuestra ciudad, tuvieran esa deducción. Nosotros como formación, evidentemente, estamos de acuerdo en todo lo que sean medidas que apoyen a familias que tienen problemas para poderse insertar en la ciudad, familias vulnerables y, por supuesto, lo que primero que queremos decir en esta rueda de prensa es que queremos que ese, ese derecho se extienda a todas las familias refugiadas, independientemente de su lugar de origen. Y también queremos, y creemos que sería lo lógico en una situación de crisis como la que se está viviendo en Europa, que esto fuera de carácter retroactivo. No podemos olvidarnos que esta situación de solidaridad que evidentemente nosotros apoyamos como ciudad tendría que extenderse a todos los refugiados y eh, a todos los colectivos que pueden venir, por ejemplo, de, co de conflictos olvidados como son los de Yemen o de Siria. Además, eh, esta solidaridad que sentimos con las víctimas de una guerra, como la de Ucrania, no puede convertirse en este olvido que decíamos de situaciones similares parecidas o incluso peores de otras familias refugiadas que están viniendo a nuestra ciudad y que han venido en los últimos años. Nosotros estamos de acuerdo con esta medida, lógicamente porque significa una medida eh, de como decía, de inclusión y de apoyo a estas situaciones de vulneración, pero no estamos de acuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo. Como os decía al principio, esto es una circular interna que se ha puesto en marcha, firmada o suscrita por la Jefatura de Servicio, pero que realmente no modifica la ordenanza de ayudas de urgencia que recoja esta excepcionalidad. Por lo tanto, nos parece un tanto contradictorio que la Jefatura de Servicio... Firme y ponga en circulación esta, esta circular, valga la redundancia, sin haber sido modificada este reglamento municipal. Por lo tanto, nosotros consideramos que esto es una irregularidad y creemos que se debe solucionar en la mayor brevedad. De hecho, el Gobierno de la ciudad, de Pepe Ciudadanos, y en este caso el propio consejero, más de una vez ha hecho gala de que ellos son eh, los adalides de la normativa y de ajustarse a derecho. Nosotros creemos que, vuelvo a decir, estamos de, acuendo, de acuerdo en lo que es el fondo, en lo que supone esta deducción para todas las familias refugiadas, independientemente de dónde vengan, pero no estamos de acuerdo con la forma que supone que esta circular no está sujeta a una modificación de reglamento municipal que preceptivamente debería haber pasado por comisión y posteriormente por aprobación plenaria. Así que esto para nosotros eh, creemos que es una manera de haber hecho esta política de acogida que está dentro de la improvisación, que se ha hecho de cualquier manera, que además está muy vinculada a esta política de hacerse fotos por parte del señor alcalde y el consejero de Acción Social y creemos que en este momento, ayer mismo hubo una reunión ...de las diferentes entidades que se encargan de la acogida en Aragón... ...con la delegada del Gobierno, se está llegando a la fase 2 de esta acogida... ...y una de las demandas fundamentales es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, no se puede olvidar que Zaragoza es el 52% de la comunidad autónoma... ...y aunque estas entidades acogen en todo el territorio, lógicamente Zaragoza... ...es un epicentro fundamental porque hay localización de servicios... ...especializados en sanidad, que esto es algo muy importante... ...porque hay familias que evidentemente tienen esas necesidades... ...de necesidades educativas especiales... ...y además estas entidades también planteaban... ...que necesitaban centros de emergencia 24 horas... ...por eso nosotros lanzamos este embate... ...al equipo de gobierno... ...al que hemos visto más de una vez hacerse fotos... ...y plantear eh, que Zaragoza es solidaria... ...pero realmente creemos que en este momento... ...primero tendría que pasar por ratificación... ...y remodelación esa ordenanza... ...para que se aprobase esta circular... ...y ya nos parece bien, vuelvo a decir... ...que estamos de acuerdo... En, la form, en el fondo, pero no en la forma. Y por otro lado, planteamos que el equipo de gobierno deje de actuar en la improvisación con una situación tan sensible que además, eh, tristemente, parece que se va a mantener en el tiempo. Esta era la noticia que os queríamos dar. La rueda de prensa, si tenéis alguna duda con los términos técnicos que a veces son un poco obtusos... Sí, yo quería preguntar en caso de, de llevar la comisión y posteriormente aprobación plenaria, como decían, no sé si desde la formación se plantean eh, hacer esa propuesta de que se extienda también a, a otros refugiados. Sí, precisamente el, el abrir la ordenanza es una oportunidad para actualizar lo que sería el reglamento municipal. Más de una vez hemos oído que la situación de crisis y de conflictos y de migraciones en Europa está produciendo que en España y en el caso de la ciudad de Zaragoza, que tiene vocación de ser acogedora, se den circunstancias pues un reglamento municipal que no se ha actualizado en el tiempo, debería actualizarse. Es una oportunidad para que este reglamento de ayudas de urgencia se pueda poner al hilo de lo que se planteado en una circular, porque ya hemos dicho que esto es algo irregular, volviendo a existir, que nos parece interesante la propuesta, eh, normativamente es algo irregular, y sí, la idea que nosotros tenemos es que se extendiera, a todas las familias refugiadas, independientemente de dónde vengan. Volvemos a insistir en que en Zaragoza sigue habiendo migración de personas de Siria, que llevan años aquí, o de Yemen, o de otras situaciones de países de Latinoamérica, donde Zaragoza es un punto de referencia. Por lo tanto, pedimos que se haga extensiva a todas esas familias y con carácter retroactivo. Preguntan también... ¿Qué tipo de ayudas son esas ayudas de urgencia? ¿A qué se refieren alimentación? Sí, bueno, el reglamento municipal de ayudas de urgencia es un instrumento básico que, como he dicho, se aprueba en sesión plenaria y en el que se plantea que las ayudas de urgencia son de carácter extraordinario, puntual y finalista. Eso quiere decir que son para situaciones concretas, para aquellas situaciones que no cubren otras prestaciones. Cuando se aprobó este reglamento, por supuesto, no existían prestaciones como el ingreso mínimo vital actual o el anterior ingreso a de inserción. Entonces, aquellas familias que por circunstancias sobrevenidas y que se acreditase, por eso lo de tener unos baremos de, de ingresos, eh, podrían acceder a apoyos puntuales en lo que es la vida diaria. El mantenimiento de la vivienda, que puede ser alquiler, hipoteca, la factura de suministros, luz, gas, mobiliario o cualquier otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la infancia, con el mantenimiento, pues por ejemplo, del acceso al comedor escolar o acceso a materiales de carácter escolar cuando llega la época del inicio del colegio o algún tipo de apoyo que no tiene eh, recogida o cabida en el tema de salud, ¿no? salud bucodental o algún tipo de apoyo de este tipo.